Voy a crear en este tutorial un vídeo generado a partir de fuentes diversas, eh, añadiéndole una pista de audio que tenga algo de música. Voy a usar también la lista de reproducción, que ahora mismo está vacía. Si abrimos nuestras fuentes, por ejemplo, voy a coger una canción en formato mp3, este vídeo de aquí, una imagen en formato jpg y este otro vídeo, al darle a abrir, Automáticamente empieza a reproducir el primero, que es un archivo de audio, y además eh, debería haber añadido aquí eh, los ítems. Por algún motivo no lo ha hecho. Vamos a repetir la operación. Vale, ahora sí. Bueno, pues aquí tengo la lista de reproducción, la canción, los dos vídeos y la imagen. Vale, voy a... Añadir la, uno de los vídeos a la línea de tiempo. A continuación voy a añadir el siguiente vídeo que tengo. Reduzco un poco. Bien, pego el primero al segundo y de paso vamos a ver un, un efecto interesante que se produce de forma automática cuando los vídeos están pegados. Si superpongo uno un poquito por encima del otro me genera aquí un efecto eh, crossfade creo que se llama, que lo que hace es eh, un fundido entre uno y el otro. Aquí vemos el efecto para hacer una transición suave entre los dos vídeos. Bien, es algo que se hace automáticamente y que se puede aprovechar. Voy a añadir también la imagen a continuación que se verá de forma estática durante el tiempo que nosotros determinemos, ¿Vale? si queremos que se vea la imagen durante más tiempo pues la estiro a lo largo de la línea de tiempo. Si queremos que se vea durante menos tiempo, pues eh, tendré que disminuirla. Muy bien, lo último que nos queda es añadir eh, en la pista de audio nuestra canción en formato MP3, que la tengo aquí. Añado una pista de audio y a continuación arrastro la pista de audio sobre eh, la línea de tiempo en la pista de, de audio. La coloco en su sitio. Bien, la canción dura bastante más que los vídeos. Entonces, como es demasiado larga, lo que puedo hacer es cortarla. Pongo el cursor de reproducción pues, al, final de, al final de los vídeos. Por aquí. Y puedo usar este botón. Que lo que hace es cortar en donde está la, el cabezal de reproducción. Me voy a asegurar que estoy sobre la pista de audio. Bueno, pues uso esta opción y lo que hace es cortarme la pista de audio en dos partes. Esta parte pues no la voy a querer, así que la borro. Y luego sería interesante añadir un efecto de audio para que no acabe abruptamente la canción. ya que la he cortado por la mitad, pues bueno, le puedo añadir un un filtro de audio, que sería en la tercera opción que aparece, pues sería un fade out de audio a un fundido de salida, voy a poner aquí, pues por ejemplo, eh, 20, le doy a enter y ya lo tendría, de tal forma que la canción pues, va a acabar con un fundido de salida. Bueno, se ha reproducido un poco rarito. Quizás porque estoy grabando y reproduciendo a la vez. Pero se aprecia que al final acaba suavemente. Pues ya tendría el montaje sencillo. Algo que no he hecho y que quizás debería haber hecho, que es lo que siempre recomiendo, es guardar el proyecto antes de hacer nada. Bueno, como era uno de, de prueba, pues no lo he hecho. Pero deberíamos, ejemplo, 2. Haber guardado el proyecto lo primero para no perder nada de tal forma que luego le doy al botón de salvar ya está. En cualquier caso eh, Shotcut tiene un eh, tiene un auto guardado y si se nos cierra de repente o algo ocurre eh, a veces pues eh, tiene un tiene una recuperación y nos permite más o menos continuar donde nos quedamos. Y esto sería todo.